Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo limpio uno de mis lentes y una cámara. Vamos a ver el video. Bueno, pues vamos a empezar a limpiar este lente que es el Seven Artisans que les mostré en otro video tutorial. Bueno, era un unboxing realmente. Y bueno, como vemos, aquí no sé si se alcanza a ver muy bien. Pero está ya un poco sucio de lo que es el filtro. Y también en estas partes tiene algo de polvo. Okay. ¿Qué vamos a usar para limpiar este lente? Bueno, pues yo tengo esto que es una brochita con una pera de aire. Y bueno, aquí le vemos que cuando uno la apachurra al aire y además podemos remover con esto todo el polvo. También tengo otra pera que es más grande... Que es para sacar más polvo de algunas partes donde a veces es un poco imposible. Y tengo un paño de la marca Newar, Que es antiestático y que también funciona para limpiar filtros y lentes. Este la verdad a mí me gusta mucho. Lo compré a través de Amazon y se los recomiendo. Deja muy muy limpios los lentes. Tengo también un... Un este... Un paño atrapapeluzas, también es antiestático, me gusta primero pasar este antes de empezar a limpiar y tengo otro que también me sirve para limpiar los lentes. ¿okay? En caso de que sea necesario también les pongo a veces un poco de, eh, de esta solución que es alcohol, alcohol isopropílico para limpiar aparatos electrónicos. pero Casi no suelo usarlo mucho. Y si lo llego a usar, me tengo que dar cuenta de que esté muy bien seco antes de guardar un filtro o guardar un lente. Porque si no puede ocasionar que nuestro filtro o nuestro lente se llene de humedad. Ok, vamos a empezar a desenroscar lo que es el filtro. si lo quitamos y aquí nos damos cuenta que sí está algo sucio. ok, vamos a empezar por quitar el polvo okay, quitamos el polvo y hacemos lo mismo con este lente quitamos el polvo ya quité el polvo pero todavía sigue apareciendo por aquí algunas marcas de polvo algunas pelosas entonces vamos a hacerlo con esta. Vamos a pachurrar y remover todo el polvo. Lo mismo del otro lado. Y vamos a limpiarlo con este paño que es totalmente en seco. Giramos en círculos para que no se maltrate el filtro, para que no se nos raye. Aunque... Este filtro ya tiene un leve golpe por aquí, pero bueno, para eso nos sirven también los filtros, que es para proteger eh, a nuestro lente. Este ya está limpio, vamos a ponerlo por aquí y vamos a empezar con el lente. Okay. Es importante que la parte de enfrente del lente, si la vamos a limpiar con aire, lo hagamos de esta manera para que el polvo que pueda haber caiga y no se introduzca dentro del lente. Entonces limpiamos. Y bueno, como este lente ha estado protegido con su filtro, no tiene nada de pelusa dentro ni de polvo, entonces vamos a ponérselo otra vez. un filtro polarizador el que trae puesto este lente vamos a limpiar todo lo que son los contornos del lente igual con esta esta brochita y con aire limpiamos muy bien en esta parte la verdad es que siempre se pega muchísima pelusa y polvo porque aquí tiene un adhesivo que es de esta muesca para el enfoque por eso es que siempre está lleno de, de polvo Limpiamos muy bien. Y removemos todo el polvo. Otra parte del lente que siempre, siempre, siempre se ensucia y que casi no tendemos a limpiar son las tapas frontales. Vamos a limpiar también esta tapa frontal. En estas partes es donde se acumula el polvo. Y del otro lado también. Hacemos lo mismo, ponemos aire, para que caiga toda la pelusa. Una vez que ya lo limpiamos, ya lo colocamos sobre el lente, giramos y vamos a limpiar la parte que va hacia la cámara. Esta parte sí está muy llena de, de polvo. Hacemos lo mismo. Lo ponemos boca y empezamos a echarle. Ya todo el polvo ya cayó. Ahora vamos a limpiar esta parte de la misma manera en círculos para que no se raye. Y ahí vemos que está súper limpio. Okay. Todavía esta parte está sucia Entonces vamos a limpiarlo también Y también vamos a limpiar Esta pequeña tapa Y bueno, así es como queda Súper limpio este lente Ya podemos seguir utilizándolo Está libre de polvo y de pelusa, su filtro ya está totalmente limpio. Y la parte de los de que se conecta a la cámara también está súper limpia. Esta es la XT20. Está un poco sucia de aquí. Tiene polvo y la pantalla también está algo sucia. Vamos a limpiarla. la vamos con la pantalla esta pantalla está muy sucia entonces si requerimos de poner un poco de, de líquido para limpiar vamos a poner así solamente un poco y lo hacemos en forma circular Y queda totalmente limpia limpiamos la parte de la mira y limpiamos también aquí si en algún momento requerimos limpiar la parte donde se conectan los lentes y donde está el sensor lo vamos a hacer con mucho cuidado entonces vamos a limpiar este que es el contorno que si sí está un poco sucio tenemos por ahí un poco de una partícula que no pertenece al sensor obviamente entonces vamos a colocar la cámara boca abajo y vamos a soplar con la pera y listo, ya quedó súper limpio le ponemos su tapa y nos falta limpiar abajo de la pantalla la parte de abajo de la pantalla tiene polvo en esta parte, entonces vamos a usar esta pera para sacarlo. Esta parte está limpia. Entonces es una cámara que ya está totalmente limpia. Y bueno, eso fue todo. Espero que este video te haya sido útil. Y si así fue, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.